Viene por 500 metros y el precio es el mismo, así que no se duerman a el en la marca En la marca el modelo Wester y el Wee flash de Perfex, ambos en 500 metros Así que bueno, ya o saben, tienen otro, otro de pie de la pantalla, nos preguntan por un color, algún diámetro en especial que necesiten Alguna calidad o algún multi que estén buscando, que bueno, en el caso que no tengamos vamos a tratar de averiguarlo si se consigue